Como siempre, teniendo todas las informaciones importantes en nuestro portal, TNNOR.com.do, recordarles que hoy es jueves, y los jueves tengo siempre Top 5. Hoy el Top 5 lo puse Top 6, porque había muchas indecisiones, y mi equipo de trabajo, que muchachos me asesoran allá, me dijeron, mira, tú no, no podías dejar eh, esto y esto. Así que para poder de, tener un equilibrio, puse 6. Bueno, pero antes de eso, recordarles los animé. Atención que, es, que, es, que yo toqué este tema y hay una comunidad de anime muy sensible que por todo se pone, se molestan y se quillan y todo. Antes de usted me acabar, me escuche bien el título. Los seis animes más populares que han pasado en la República Dominicana. Escuche bien, para que usted ahorita no venga en YouTube y en Facebook y me quiera acabar. No, no. Seis animes más populares, o sea, populares que han sido que La gente lo conoce todo el mundo. O sea, vamos con el número 6. Sailor Moon. Sailor Moon fue un anime de chicas que se peleaban eh, a nivel con, con con monstruos y cosas así. que Era sumamente popular, fue muy popular ya en el momento que llega ya esa ola nueva de ya cuando los animes se estaban teniendo una una se estaban destacando más aquí en 1996 97 por ahí. Y entonces ese los era uno de los, de los animes en ese momento más trascendentales que tenía un gran peso, o sea, tenía una gran fanaticada. Y en República Dominicana fue sumamente conocido. Fue, estaba en el Canal Caracol, estaba en Antena Latina y estuvo también en un momento determinado en Cartoon. New. O sea, Celos Moore fue uno de los animes más populares en República Dominicana. Ah, para que se entienda, en República Dominicana, lo, más, lo que fue, fue un éxito sin duda, no solamente por el, la, eh, los, las chicas, sino también los caballeros veían mucho a Sailor Vamos con el número 5, el número 5, Rama y Medio. Rama y Medio fue uno de los animes cómicos sumamente populares que tuvo Telesistema. Creo que uno de los más, más trascendentales del los 90, por eso tú, lo puse por encima de... De Sailor Moon, y Rama y Medio fue sumamente popular, eh, y todo el mundo lo esperaba la, el horario que era, y en República Dominicana Rama y Medio se hizo muy conocido, más por Rama y esas transformaciones con el agua, que se convertía en mujer, y, y todos sus personajes que eran sumamente cómicos, aparte que se, eh, había pelea pero era más de chiste que, que de cosas de pelear y cosas así. Bueno, vamos con el número... Cuatro, sin duda, los caballeros del Zodíaco, los caballeros de Zodíaco fueron una. marcaron una generación sumamente importante en los 90. Y en República Dominicana los caballeros de Zodíaco fueron, fueron tan importantes. Creo que. Antes de llegar, lo que voy a mencionar ahorita, Caballero de Zodíaco era el toque de queda en ese momento en Telesistema. Caballero de Zodíaco, cuando pasaron los 12 casas que todo el mundo esperaba, esa gran saga, la, la gente se quedaba fija ahí viendo a, esos, a ese anime que se hizo sumamente popular. Han hecho varias versiones, creo que en Netflix ya está disponible completa. Eh, pero los Caballeros de sin duda, fue uno de los animes más populares de República Dominicana. Vamos con el número 3. Este es un anime reciente pero que tiene éxito, eh, es Naruto. Naruto se ha hecho muy famoso, no solamente en la televisión dominicana, no ha tenido el mismo impacto, aunque a, a, se ha pasado por telesistema, pero ha sido muy famoso entre esta, esta camada de gente que ven animes a través de redes sociales, a través de internet, y ahí es que está su mayor público. Y sí ha llegado y ha calado a que las personas lo conozcan, de la que gente compre mochila, compre juego, compre todos los decilos sobre eso, y Naruto ha sido, aunque es considerado como el, uno de los mejores animes del mundo, es uno de los, de los animes más populares de República Dominicana. Es como quien dice, el último anime como que impactó grandemente eh, al, al público general, porque una cosa es que sea solamente en, en, ese, en ese grupo de personas que ven eso, y otro que impacte más allá de solamente ese sector, que no tiene que ser específicamente los otaku y, y ese tipo de personas. Vamos con el número dos, Pokémon. Pokémon es... El anime, creo que mercadológicamente Hablando, más grande que se había hablando Sin duda, Pokémon Llegó, aparte de que lo último que se lanzó Fue una aplicación, y fue sumamente Popular, Pokémon en el momento que salió Todo el mundo, mujeres, niños, hombres O sea, que llegó al pu a todo tipo De sectores, entre adultos y no solamente en, lo, en los chicos, también en las chicas, era, Pikachu fue una imagen en sentido mercadológico sumamente grande e importante y fue muy famoso en República Dominicana, que todavía las personas se acuerdan de, de, de esa grasa Y el número uno, y todo el mundo sabe, Dragon Ball. No existe, creo, un anime que tenga el éxito que tuvo Dragon Ball en República Dominicana. Dragon Ball, ok, ya gracias, Dragon Ball, Dragon Ball Z, las generaciones que pasaron, no creo que exista en República Americana, un. un, un... Un anime o un cartoon que tenga la, el impacto que tuvo eso en, en el horario que tenía en ese momento. Creo que todo el mundo era fanático de ese de ese anime en ese momento. Claro, no existía lo que era el internet. Para tú poder verlo, tenía que esperar el otro día. O sea, tenía tú que esperar. Ahora tú ves, ahora los muchachos ven anime ahí mismo. Lo ven ahorita. Lo, no, no Nosotros teníamos que esperar el otro día. Que, o sea, todos los días. Y si no había luz, nos jodíamos. Porque si no había luz, nos quedábamos sin ver eh, los muñequitos. Porque. El, el impacto era tan grande que todo concentraba la familia dominicana entera. Tanto así que en el 2000, de, hablamos de 2000 a 2004, el presidente de la República, que en ese momento era Hipólito Mejía, se refirió a, a, a, ese, a ese anime. Ya ustedes pueden ver la, el impacto que tenía a nivel popular en República Dominicana. Esto fue mi... Top 5, que hoy fue un Top 6, a la persona espero que le guste, a los otaku que se me van a acabar un poquito, una cosa es lo popular y otra cosa es lo importante y la fama a nivel mundial. Yo dije lo popular en República Dominicana. Suscríbase a nuestro canal, denle a la campanita y esperen las notificaciones. Seguimos con el toque de mediodía.